a toda la población boliviana a asistir al quinto congreso nacional de productores de quinoa a llevarse en nuestro municipio de Xicacic. ¿no? Prácticamente este congreso uh, ha de llevarse eh, específicamente en tres poblaciones eh, básicas. ¿no? Una de ellas es la inauguración del congreso nacional, como tal se ha de llevar en la localidad o en el distrito, en este caso de Ayamaya. Segundo, el, la feria gastronómico, la demostración de herramientas de los productores de quinoa, asimismo eh, los stands donde van a hacer exposición los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, se ha de llevar en el distrito de La Huachaca, ¿no? Ahí se va a concentrar la feria como tal, es la feria gastronómica más grande que lo vamos a hacer en nuestro municipio. Ya por la tarde se va a hacer, se va a llevar también el Festival de Danzas Autóctonas y Elección de la Ñusta, ¿no? de la cámara de productores de quinoa. Esto lo vamos a realizar en la capital Sicasik.